Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Eh, les recuerdo que ya se pueden suscribir a nuestro nuevo canal llamado Paralogía de Show. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Ahí van a poder encontrar el link para que vayan y se suscriban. Recuerden que la suscripción es totalmente gratis. Y aquí estamos subiendo nuevos videos con temas totalmente diferentes a los vistos en nuestro canal principal así que que esperan no se pierdan ninguno de estos nuevos videos, vayan y suscríbanse por favor recuerda que si te gustó este vídeo déjame tu like y activa las campanas de notificaciones para no eh, perderte ningún vídeo nuevo recuerda para elogía de show ya está disponible para que lo visites